Bueno, bienvenidos amigos, un momento por aquí, un problemita técnico que me acabo de dar cuenta que tenemos, eh, aquí, aquí, aquí, que no me están viendo, no me están viendo, y ahora sí, chicos, primero que todo, un gran saludo, bienvenidos a esta transmisión en vivo del Skill Drive de RoboJam Bolivia, como, bueno, como ya saben, Hemos venido desde el día de ayer en diferentes categorías. Ya tenemos los ganadores del Disc drill, los ganadores del Coloring, los ganadores del Bumper Bot. Y acabamos de pasar de la categoría Viper Race, que es la carrera de Robots b que tenemos aquí en RoboJam. Entonces, ya para poder ir empezando esta categoría, bueno, primero que todo les vamos a pedir que nos escriban de dónde nos están mirando a qué equipo le están haciendo barra quién quiere que gane cómo a ver cómo están viviendo este momento del skill drive en sus casas entonces no siendo más vamos a darle paso a nuestros expertos primero un gran saludo a jorge calderón que es el organizador de robo jam bolivia jorge hola cómo estás ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. La verdad es un gusto estar nuevamente acá con todos ustedes, con todas las personas que están observando la transmisión a través de Facebook. Y pues, la verdad, este evento está, la verdad, interesante, la verdad, me, me, me llenó de emoción, me llenó de emoción por todas las categorías que hemos pasado en estos dos días. Acabamos de salir de VIPet de Race y la verdad nos ha sorprendido. Y pues, nada, agradecerles a todos los participantes eh, por todo el esfuerzo que han hecho, incluso a ti, Eduardo, por todo el apoyo a los jurados que nos están acompañando ahora. ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por esas palabras. Recordemos eh, que esta, este torneo ha sido posible gracias a ¿qué patrocinadores? Bueno, eh, el patrocinador al cual le agradecemos eh, todo el apoyo que nos ha dado en el transcurso de este evento es eh, la Fundación Valerio, a cargo de Roberto Valerio, que nos está observando en México, tal vez. Eh, sé que él nos está mandando nos está mandando sus mejores vibras a través de, de esta transmisión, ¿no? Perfecto, entonces, de Valerio Foundation, muchísimas gracias por hacer este torneo posible. Y bueno, vamos ahora entonces con nuestros invitados de lujo, nos vamos de Bolivia, pasamos por Colombia, seguimos a Centroamérica hasta México. Hasta el DF tenemos a mi tocayo, Eduardo Cruces. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, hola tocayo, hola, ¿qué tal? Eh, un saludo a todos. Eh, pues nada, aquí ya eh, preparados eh, para esta categoría del skill drive. Sí. Eh, vemos a nuestros participantes muy, muy, eh, pues, eh, nerviosos, al igual que, que los jueces, muy ¿no? estamos aquí preparados para juecear. Y pues nada, un saludo hasta donde se encuentren, o sea, seguramente, bueno, son participantes de, de Perú, y bueno, un saludo desde la Ciudad de México hasta allá, saludo también a todos los jueces, a Jorge, a Antonio, y pues un abrazo también a ti, eh, Tocayo. Bueno, muchísimas gracias, eh, Eduardo, por esas palabras. Bueno, Eduardo, eh, bueno, ahor ahorita vamos a hablar un poquito más, pero... Cuéntanos por ahí, por ahí, para que nos recuerdes. ¿Viene el México, Beta, ¿Qué fechas? Así es, Tocayo, ya viene el, el Roboyam México. El próximo 2 y 3 de octubre eh, vamos a tener diferentes categorías. Eh, la, las categorías con el simulador de VEX, el, el RoboSketch, el Colorín, el, Dix, el, el Dix eh, También vamos a tener la categoría categoría del biped race y el bumper pod. Entonces, próximo 2 y 3 de octubre, todos los equipos del continente americano están totalmente invitados a participar ya de estos últimos torneos de clasificación para el eh, es el próximo, bueno, el próximo mes de octubre, ya nada más nos quedan tres torneos, el de Argentina y el de México, el de España. Entonces, pues, bien, invitadísimos a este torneo el próximo 2 y 3 de octubre. Bueno, muchísimas gracias y recordemos que es el último torneo clasificatorio para estas categorías junto con España, Bumperbot. ya después de aquí de Royal Bolivia, que el Bot fue ayer ya el siguiente es México y sería el último, última oportunidad para estas categorías, por lo cual queremos, por favor, que no se queden por fuera y estén ahí presentes, bueno, no siendo más vamos a pasar un poquito nos vamos más al norte, hacia Monterrey, y bueno, por ahí en Monterrey tenemos un amigo de nuestro amigo Robocort, Antonio Cortés Toñito. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, ¿Preparados? ¿Listo para lo que va a ser eh, este, este reto, el Skill Drive? Es un reto que la verdad a mí me gusta mucho, en especial porque pues es el, el radio controlado que en la que Cualquier momen, momento que puedas hacer, en el momento que te muevas para un lado, te muevas para el otro o hagas algo, te puede, te puede afectar o también te puede ayudar mucho. Así que pues yo creo que en este caso los que estamos más nerviosos somos el jurado que los mismos, que los mismos participantes, porque también tenemos que hacer ahí los conteos rápidos y tenemos que estar ahí haciendo todo, todo esto. Pero bueno, primero que nada, pues mucho éxito para, para, los, para los jóvenes, para los participantes y pues felicidades a, a todos los organizadores, pues principalmente a Jorge y, y aquí ti eh, Eduardo, Mr. Mister, Mister Roboto, por la organización de este, de este torneo y pues un placer volver a estar con, con Eduardo Cruz en, en, en la jueciada Bueno, primero que todo queremos darle las gracias a los participantes, tenemos tres equipos, dos equipos de SEMER, el G Mortec, desde Perú y tenemos, bueno, tenemos equipo de aquí voy a voy a, a, a verificar porque a veces tenemos equipos de GilmerTech de Bolivia. Tenemos un equipo boliviano y un equipo peruano con GilmerTech Bueno, ahí pudieron observar algunos de pronto ahí un sneak peek que dice que ya hay un equipo con puntaje. Vamos a explicar qué fue lo que pasó y el por qué. Entonces, eh, lo primero que pasó fue que el equipo del Team Robotics del Pacífico de Colombia... El día de ayer les llegó una notificación que hoy iban a hacer eh, corte del fluido eléctrico por mantenimiento en la red. Esto ya, inclusive ya los otros participantes les mostramos la notificación que nos enviaron. Para, todo ha sido muy transparente. Para poder ellos validar unos tiempos, se conectaron con Jorge y conmigo el día de ayer, donde grabamos y vamos a presentar esas rondas en el streaming. Listo, los participantes después si la quieren ver la pueden ver en el streaming, la repetición. En el streaming ustedes van a poder ver las rondas de los equipos, ya tienen puntaje. Eh, bueno, ahí los que pudieron ver el streaming ya, ya vieron el spoiler de qué rondas hizo y qué puntajes, pero la idea es que vamos a presentar ronda por ronda. Muy importante tener en cuenta también algo, no vamos a hacer chequeo de bar a petición de los participantes, solo a petición de los jueces eh, ustedes pueden observar que incluso acá aquí les voy a mostrar estamos listos porque estamos tratando de de poder hacer eh, ir grabando ir mirando en caso tal de que se tenga que que hacer alguna revisión se puede hacer esta revisión de la forma más oportuna y, y que más le convenga a los participantes en caso de que lo pidan los jueces. Solo tenemos entonces dos equipos, porque incluso el equipo de ayer sí tuvo unos momentos de revisión de bar eh, que los pudimos hacer eh, después fuera de cámara, fuera de la grabación, y, y lógicamente, pues, o sea, desafortunadamente no le fue muy bien al equipo, pero hizo muy buena labor en el sentido de que era la primera vez que participaba, se enfrentó a la competencia, y, y bueno ahí en todo eso eh, igual eh, es una, un aspecto muy positivo bueno yo creo que ya no siendo más jueces eh, podemos Toño entonces dinos cuáles son los dos equipos que tenemos y quién empieza primero ok bueno este los dos equipos que tenemos son del CMR Gilmer Tech de nuestro amigo Gilmer y pues están con los robots Robotman de Bolivia y Max de Perú Empezaremos con Robotman de Bolivia Perfecto, entonces Robotman eh, Muchos éxitos Robotman Compartes por favor tu pantalla Listo, vamos a ver entonces un momento Yo necesito ver eh, La pantalla de Robotman No, no, veo. Si están viendo ustedes, yo no veo. Sí. Sí, ¿No? sí también la estamos viendo. Listo. Dame, estamos viendo. Dame un momento, ya aquí le pongo el, el pin screen. Es, la de Robotman es eh, Neily, ¿cierto? Sí, sí, sí. Estoy poniendo la que no ah, yes, sí, exacto. Es correcto. Listo. Te vamos a pedir un favor la cámara para que quede horizontal. Entonces la vas a poner como si estuvieras grabando al niño al frente. Ponla al frente como si estuvieras grabando al niño. ¿Sí? Hacia arriba. Y luego la vuelves a bajar. Ponla como si estuvieras... Eso. Ponla más arriba. Eso para que se voltee automáticamente. No, es que se está... está... Fíjate que tenga la rotación automática. Porque en este momento la vemos horizontal. Entonces, fíjate que tenga rotación automática luego que tengas la rotación automática la vas a poner al frente como si te estuvieras tomando una selfie y vuelves y la bajas la pones al frente como si te estuvieras tomando una selfie y vuelves y la bajas por favor a ver si sí tiene la rotación automática porque es que no, no está cambiando Bueno, no importa, creo que por cuestiones de tiempo y demás Dejémoslo así, pero ahorita, bueno, no importa, no tiene, listo Vamos a dejarlo así, igual eh, a la cuenta de los jueces Para poder empezar esta ronda eh, Por favor, Eduardo, a tu cuenta Listo Ok, entonces, 3, 2, 1, arrancamos en este momento arranca el robot, ya empieza el cronómetro, está en este momento por el segundo cuadrante. Se... A ver, a ver, sigue, sigue, sigue, sigue tocando la línea, muy bien. Va ese robot, va terminando el tercer bien, cuadrante, bien. sigue con la línea. Cuarto, bueno, y ahí, sí, sí. sigue derecho en este momento, desafortunadamente, ahí termina. Entonces, cuatro cuadrantes, eso nos da un puntaje de 40 puntos, ¿correcto, jueces? Sí. Bueno, muchísimas gracias, entonces, muchísimas gracias a Robotman. En este momento tuviste 40 puntos, pero no te desanimes que tienes otras dos rondas. Recuerde que sumamos, entonces, eh, en esta categoría nada está dicho hasta el final. Nada está dicho hasta la tercera ronda. Ha pasado que en la última ronda se definen estas categorías. Entonces, vamos con el robot Max de Semer Gilmerte. ¿Correcto, Toño? Correcto. Es eh, Max de Semer Gilmerte desde Perú. Ya está preparado. Ahí ya podemos ver cómo tiene ya su robot listo, preparado para para la competencia. Ahí vemos cómo se preparaba, se entrenaba las manos, todo. Así que, pues, bueno, mucho éxito al competidor. ¿Listos, jueces? Sí, ¿todo listo? Bueno, la cuenta Pues, a, a tu cuenta, ¿uno? ¿Eduardo? Ok. Entonces, tres, dos, uno, arranca. Muy uh -huh. bien. ¡Wow! ¡Qué velocidad wow. lleva este robot! Este robot es enlazado con Fórmula 1. En este momento va muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está la, la cámara siguiendo al robot. ¡Muy bien! ¡Y termina! ¿Listo? ¡Wow! Creo que podemos wow. tener récord nuevo de esta categoría. Entonces, nos dice, por favor, jueces. Bueno, te comento que yo tengo 15 segundos. Sí, yo también tengo 15 segundos. Eduardo. Sí, también de este lado, 15 segundos. Wow, wow, ¡105 segundos de bonificación! Eso da un puntaje de 235 235 puntos en el... Puntos. O sea, que tenemos un nuevo récord individual en la categoría. Entonces, vamos súper, súper, súper, súper bien. Bueno... Muy bien, Muy bien, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto mientras que los equipos se preparan eh, para la siguiente ronda y vamos a presentar el primer, la primera ronda del Team Robotics del Pacífico que participó el día de ayer. Entonces en este momento vamos a empezar con la ronda del Team Robotics del Pacífico con su primera ronda a la cuenta de ustedes, chicos. Perfecto. Una... Dos, tres. Vamos, vamos, siga, siga, siga, siga, siga, siga. Siga que el vaso está, siga, siga, siga, eso, siga que el vaso está. Eso, siga. Organízese, organízese. Organízese que el vaso está sobre el La Cámara, por favor, La cámara, esto. por favor. Perfecto. Eso. La cámara. Eso. Tranquilo, organícese Organice el vaso, eso, organícese Organice el robot, perfecto. Organiza el robot, tranquilo. Organízate, organízate. No, Ángelo, organiza, organiza el robot, eso, mira, mira el vaso acá mucho cuidado con esas manos eso, cuidado Ángel vamos, tranquilo eso, tranquilo eso, tranquilo vamos, tranquilo eso, dale que va bien va bien, perfecto la cámara, por favor, cámara, la... la cámara ah, perfecto espera, espera. vamos Cuidado con ese teléfono. Ah, qué pena. ¿Podemos, podemos, cancelar, ¿Podemos cancelar la ronda si no se nos, si nos afloja un motor? No. Cancelemos la ronda. No, si la cancelamos, sí, o sea, ya que la ronda no sea válida. Ahí, sí, termi por eso. ahí termina. Entonces, ¿deseas vale, que termine sí. ahí? Sí, sí. Listo. Entonces, ahí termina la ronda. Muestras, por favor, la cámara para ver dónde quedó el vaso. Tenemos que ver los puntos. ¿Me dejas, sí. por favor? Bueno, chicos, entonces, en este momento. Ya pudimos observar, ese fue el Team Robotics del Pacífico. Este equipo, como lo mencionamos ahorita, tuvo 90 puntos, tuvo 90 puntos en su primera ronda. Entonces, eso nos da. Primera ronda, me la lees, por favor, eh, Tocayo, me dices los puntajes que llevamos, o Antonio, el que tenga abierto ahí. Sí. Eh, la primera ronda, el equipo, el robot Robotman del equipo, Equipo GimberTech tuvo 40 puntos y el, eh, el siguiente equipo, el CMR GimberTech, el Robot Max, tuvo 235 puntos y 90 puntos para Team Robotics del Pacífico. Entonces, en este momento, Así es. tenemos eh, temporalmente un primero, segundo y tercer puesto, pero todavía falta. Entonces, vamos con Robot Man para la segunda ronda. Robot Man. ¿Estamos listos? Listo, entonces. Muy bien. ¿Ya irán los jueces? ¿Todo listo acá? ¿Listo? A tu conteo, Eduardo, por favor. Ok, entonces, 3, 2, 1, arranca. En este momento arranca Robosman, tratando de empezar su categoría, su ronda, en este momento va muy bien, va a paso lento, pero seguro, va a tratar de completar la pista, para por lo menos tratar de alzarse con un, una posición mejor al tercer lugar, recordemos que ya estos equipos tienen podio, porque ya tienen rondas válidas, ahí, ahí, muy firme, muy firme, ahí sigue tocando, podemos ver que sigue tocando la línea negra va a optar por de pronto salir y tener el robot desde otro, el paso desde otro ángulo ahí sigue tocando muy bien, muy bien wow buena corrección que hace todavía estamos con el tiempo, vamos muy bien en este momento continúa ya mejoró su ronda anterior este robot robot man y se prepara para la curva antes de la recta final. Esta curva es una curva un poco traicionera y casi se le sale. Sigue tocando la línea. Ahí va sí. a paso lento pero seguro. Él dice, no desfallezco, bien, no bien. desfallezco. Ahí voy, una curva cerrada. Parezco narrando la Vuelta a España, el Giro de Italia. En este momento va muy claramente este robot. Y va a esa recta final, el embalaje, el embalaje. Vamos a ver qué tiempo tiene en esta contrarreloj. Este robot nos tiene final de infarto. Y muy bien, ha terminado, jueces. Muy bien, muy muy buena la participación del, eh, del equipo. Y pues eh, yo tengo un minuto con 40 segundos. O sea que nos sobran 20 Correcto. segundos por ahora. sí. Sí, coincidimos. Okay. Eso da un puntaje de 150 puntos, para que no anoten ahí, 150 puntos, y wow, wow, eso da un puntaje por ahora acumulado de 190, lo cual lo deja muy cerca, muy cerca, ya de, de, de sobrepasar incluso al Team Robotics del Pacífico, que ya participó, ahorita vamos a mostrar la segunda ronda del Team Robotics del Pacífico, para que la vean. Bueno, Uf, final de infarto esto, mejor dicho, el embalaje el, ni la contrarreloj de los olímpicos fue tan emocionante en este momento nos disponemos entonces a Max ok, muchísimas gracias Max en este momento entonces nos disponemos para empezar con tu robot en, eh, bueno, Max Jueces. ¿Todo listo? ¿Listos? Ok. Tres, dos, uno, arranca. Y en este momento empieza el Robot Max. Empieza con toda, con toda la velocidad, con la certeza de que no se sale, con la certeza de que va. Ahí va, ahí va, ahí va. Y está terminando. Y sigue, y va, y termina el Robot Max. Excelente. Bueno, hey, comentarles que yo tengo 13 segundos. 13 segundos en este Correcto, momento. Correcto, sí, wow, 13 segundos. Wow, wow, sigue batiendo récords el robot Max. Sigue batiendo récords, sigue batiendo récords. En este momento el robot Max. Entonces, eso nos da un puntaje de 107 137. de bonificación, 237 de bonificación. Y creo que va a batir récord este robot. Bueno. Vamos con, vamos entonces con la ronda del Team Robotics del Pacífico. Le vamos a pedir un momento, mientras que hacemos el ajuste aquí para poder eh, mostrar ese video. Entonces un momento por acá. Y en este momento nos vamos a disponer a mostrar el video de Robotics Team del Pacífico en la segunda ronda. Para la segunda. Entonces, primera ronda tuvimos 90 puntos y no alcanzó a terminar ahora vamos para la segunda eh, ronda, entonces vamos entonces con el tiempo de ustedes perfecto, una dos, ya va muy bien ahí salió Jorge, ¿qué terminar, ver, lo vamos a dejar terminar lo vamos a dejar terminar lo vamos a dejar terminar bueno, pero para mí salió Un tiempo Bueno, un Perfecto. tiempo de 36 segundos Tengo yo, ¿cuánto tenés tú? 37 30, entonces iríamos con 36, pero para mí salió en ese tercer cuadrante, déjame vamos a detener la perfecto. grabación, perfecto, esa fue la ronda del Team Robotics del Pacífico, el cual en este momento podemos observar cómo obtuvo los 30 puntos después de la revisión del bar el día de ayer, se vio claramente que eh, se salió el robot ahí en el tercer cuadrante, entonces en su segunda ronda sumado, muchísimas gracias por Transmitir ahí la señal por compartir compartir Gilmer muchas gracias por ese eh, compartir por estar compartiendo la señal con nosotros bueno entonces 120 puntos para Robotic Team del Pacífico en el acumulado y Toño nos dice los acumulados hasta el momento cuánto fue la segunda ronda claro. vamos con la segunda ronda Porque segunda ronda teníamos 120 de Team Robotic del Pacífico con el acumulado y los otros dos robots eh, ahorita el Robotman eh, tiene un acumulado de 190 puntos y el Max tiene un acumulado al momento de 472 puntos. Entonces, recordemos, tenemos un acumulado en este momento de 190 para eh, Robot Max, o sea, Robotman, o sea que está en segundo lugar temporalmente. Y lógicamente, muy por encima de todos, está en este momento Max. Entonces, vamos a ir por la última ronda. Última ronda. La última ronda, vamos a hacerla eh, un poquito... Vamos primero con Robot Man, Luego presentamos al Team Robotics del Pacífico. Y por último, dejemos a Max para que sea emocionante esa última ronda. Entonces, vamos primero con Robotman. Perfecto, entonces en este momento estamos presentando a Robotman para empezar con su última ronda. Eh, quiere asegurar ese ese podio, ese, bueno, bueno, ¿y quién quita? Un, ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Porque hemos visto cosas que pasen y se hace muy buena ronda y que pueda pasar al, al, al primer lugar. Pero en este momento, entonces, a la cuenta de ustedes, jueces. Ok, tres... Dos, uno, arranca. Y en este momento arranca el robot man, el robot boliviano. En este momento está representando es, a es, Va muy bien, va muy bien. Ahí hace una corrección, toca la línea por un pelito, sigue, sigue adentro. Va muy bien, recordemos que así yo diga va adentro, son los jueces los que determinan si va adentro o no. En este momento va muy bien, hace una curva mucho mejor, va mejorando el tiempo, wow, ha mejorado la curva. En este momento sigue haciendo la curva, va con la curva final, antes del embalaje final. En este momento esta curva es peligrosa, esta curva y este robot no tiene frenos. Mucho cuidado, va... A ver, a ver, a ver... Bien. Va muy bien, va muy bien. Un pantrullo lento, pero seguro. Nos deja ahí en este momento. Ya para el embalaje final. La recta final. Va a hacer el embalaje. Va rápido. Mucho cuidado. Que no se nos salga con ese embalaje final. Va a remeter, va a remeter. O va a ir despacio. No sabemos. Ahí va. Prefiere hacer un acercamiento despacio. No se atreve a ir muy rápido. Y mucho cuidado. Ahí va adentro. Y en este momento toca y termina. Estuvo a punto, estuvo a punto de no terminar este robot. <risa> Ay, eh, por poquito. Necesito, necesito medicamento fila. para es tanta adrenalina en este momento. Bueno. Nos hizo eh, sudar a los jueces. Sí, sí, sí. Nos puso aquí, a, aquí eh, en, en una posición peligrosa. Queríamos, queríamos que terminara. Queríamos que hiciera muy buen tiempo. Y cuéntanos qué tiempo hizo. Sí. El tiempo que tengo es de 1 minuto con 11 segundos. 1 minuto con 11, que, o sea que sobrarían 49 segundos. 1 con 11 también. Bueno, 49, ¿tocayo? toca yo? También 1 con 11 segundos. Eso nos da 49 de bonificación más los 130, 179 puntos. 179 puntos. Y Toño, dinos qué total, qué total, cuál es el total de este equipo. El total de este equipo es de 369 puntos. Bueno, no alcanza a Max, pero, pero, pero, muy posiblemente, eh, pelea aquí el segundo lugar con Team Robotics del Pacífico. Vamos a poner entonces en este momento el video de Team Robotics del Pacífico y ya les vamos a revelar cuál fue su, eh, su tiempo. Un momento, por favor, que tengo que poner aquí poner el video de la tercera ronda y lo vamos a poner en este momento entonces la segunda ronda ¿Otra? tuvo 30 puntos porque alcanzó a salir entonces vamos con por favor eh, con ¿Otra? la con la eh, tercera ronda tercera y última entonces ustedes dicen cuándo por favor vale. chicos perfecto la cuenta de tres una dos ya Ten cuidado eso ahí vamos perfecto muy bien Gabriel excelente ahí vamos perfecto Gabriel no sé ahí también tengo esa duda mm. Ahí, ahí sí salió bueno, perfecto ¿qué tiempo te, te, te dio igual Jorge? No. 23 en este momento ahí pudimos observar cómo tuvo 120 puntos este equipo, muy claramente salió en ese cuadrante donde está la palabra skill drive y eso le da un total de 240 eso significa, eso significa ¿qué significa eso Toño? que quien está, ya tenemos podio asegurado pero vamos es por el récord, vamos es por el récord de la categoría. Exactamente. Mm. Exactamente, bueno, ahorita tenemos como el tercer lugar, de eh, eh, teams de Robotics del Pacífico, el robot Chocotronics, con el total de 240 puntos. Tenemos en segundo lugar, de CMR Gilmertech, el robot Robotman, con 369 puntos, y también tenemos del CMR y el Mertech a Max, ahorita con el puntaje acumulado de 472 puntos, aclarando que ahorita ya lleva el, el récord, lo ha roto ya dos veces de la parte del la, la, la, la carrera más rápida que exactamente Exactamente. Entonces, en este momento nos vamos a ir con el robot Max. Vamos, Max, entonces nos vas a poner tu robot para poder. Eh, terminar, vamos a ver si vamos con el récord del puntaje eh, completo, ¿no? porque en este momento tienes ya el récord individual de una sola ronda pero está por encima de los 500 puntos el el, el récord completo de la categoría entonces, vamos a la cuenta de jueces ok, entonces 3, 2 1, arranca y en este momento arranca el robot Max. El Max. Max. Va. Va muy seguro. Va muy seguro. Yo no sé. A ver jueces. Estamos todos bien. Les pedirán. Y en este momento va el embalaje final y termina la categoría. ¿Jueces? Hola. ¿Tenemos, bueno, a, ¿tenemos alguna duda? Que yo tengo dos ¿Tenemos alguna duda o, o terminó bien? Yo vi que terminó bien. Listo. yo tengo una pequeña duda en, en esa pequeña vuelta cuando, cuando la hizo pero nada más hay, estoy ahorita checando en el, en el facebook no sé si me puedas ayudar porque yo, ¿sí? a lo mejor como dio la vuelta muy cerrada no la alcancé a ver por, por el robot vamos por va, la posición de la cámara no sí, vamos, sí. A, vamos a mirar vamos a mirar esa esa esa vamos a volver a mirar aquí yo tengo la grabación y ya vamos a mirar. Eh, Tocayo, ¿tú qué dices? ¿También tienes duda o, o, o lo viste bien? Sí, sí. ¿Tienes duda? Eh, pues, justamente la, la misma duda que tiene eh, Toño, en, en el cuadrante, creo que es el 5-6, o sea, donde sale de la curva recta hacia la curva ahí, abierta, ahí pareciera que probablemente se salió, pero habría que checarlo. Bueno, vamos a mirar entonces en este momento... Vamos a hacer, vamos a poner en este momento unos mensajes de nuestros, de primero el mensaje que invita Optimus Prime a RoboJam, luego un mensaje de nuestro amigo Homero Simpson y ya venimos. El mundo ha cambiado y sin embargo aquí seguimos, ocultándonos a plena vista, pero cuidándonos en secreto, esperando, protegiendo.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 5. ¡Vámonos! Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber esperado. Bueno, les cuento que esto fue unos momentos, nos demoramos un poquito más de la cuenta, estamos deliberando. En este momento, esta fue una de las capturas que tenemos en cuestión. Entonces, como teníamos ahí unas dudas lo estamos presentando, eh, por esto, nosotros determinamos que el robot sale efectivamente en el cuarto cuadrante. Entonces... Muchísimas gracias Antonio, ahí estás mostrando, puedes dejar de compartir. Ya en este momento eh, consideramos que el robot sale en el cuarto cuadrante por muy poco. Esa fue la duda, estos son los momentos de bar. igual, igual, desafortunadamente eso no le da, no le da el, el, el récord de total al, al, de la categoría, pero sí le da el de la vuelta más rápida. Entonces, igual, ahí con 40 puntos. Entonces, vamos a mostrar en este momento cuáles fueron los resultados finales de esta categoría. Por favor, ayúdanos, Toño, y un momento aquí vamos a organizarla para que la vean también aquí en la transmisión. Y en este momento podemos observar. Los digo nada más? Empezamos desde el tercer lugar. Sí, señor. Ok. Tercer lugar, tenemos... Del Teams Robotics del Pacífico, el robot Chocotronics de, de, de Colombia, con un total de 240 puntos. super bien! ¡Felicitaciones Perfecto. para Chocotronics, tercer lugar! Se lleva su acreditación ah, para el robot All Stars. Y bueno, era primera vez que ellos participaban como equipo y como robot también como integrantes. Entonces, para ellos fue una curva de aprendizaje. ¡Felicitaciones! Ahora... Segundo lugar. En el segundo lugar tenemos del equipo CMR Gilmertech, el robot Robotman, con un total de 369 puntos desde Bolivia. ¡Perfecto! Felicidades. Robotman, desde Oruro. Desde Oruro, Bolivia. Felicitaciones para Robotman. Y bueno, el primer lugar. El primer lugar. Del equipo CMR Gilmertech, el robot Max, con un total de 512 puntos desde Perú. Desde felicidades. Perú, felicidades. Entonces, primero que todo, queremos ¿Vale? que pe, queremos pedirle el favor a todos los equipos que en este momento eh, bueno activen sus cámaras. Activen sus cámaras los dos equipos que están, para que, por favor, para que, por favor... Eh, estén aquí con nosotros, en este momento voy a desactivar mi cámara, para que todos por favor prendamos las cámaras, nos veamos como decimos aquí, nos veamos las carátulas, y en este momento eh, vamos a cambiar aquí el layout a tile para que nos veamos, entonces Emanuel, felicitaciones, a ver... ...ahí yo creo que, que el equipo Max está un poquito decepcionado por esa última ronda... ...pero sin embargo hicieron muy buena labor, estuvo espectacular lo que hicieron... ...nos dejaron así con la boca abierta, con la boca abierta estuvimos como... ...wow, qué manejo de robot, muy bueno... ...y bueno, y Robotman desde Bolivia, felicitaciones también... Eh, ...bueno, vamos a hacer ya para despedirnos, vamos a hacer la despedida de RoboJam entonces recuerden que es mano derecha hombro izquierdo, mano izquierda hombro derecho y pulgares al frente, el Robo Jam ¿cierto? entonces vamos a la cuenta de tres, uno dos, tres Robo, Robo, jam. Robo jam Jam uh, Felicitaciones equipos eh, se, se yeah. llevan sus acreditaciones y ¿qué más se llevan ¿Qué más se llevan porque también hay premios hay premios, cuéntanos Así es, Eduardo. Bueno, para las para esta categoría, que es Skill Drive, se les va a otorgar, aparte de las acreditaciones, se les va a otorgar eh, unos cupos, los cuales les van a permitir acceder a diferentes cursos de JZBots. bots Para el primer puesto, se ganó un, un cupo totalmente gratuito para cualquiera de, cualquiera de los cursos siguientes que se venga por, por parte de JCT bots Para el segundo lugar, se ganó un cupo de 50% de descuento y para el tercer puesto un 30% de descuento bueno, sigue siendo, estamos hablando de que son cursos que están más o menos en un valor de los 30 dólares lo cual hace muy atractivo estos descuentos y o oh, el que se lo ganó pues el primer lugar a Max felicitaciones que eres un todo un campeón y en este momento te llevas ese premio además de la acreditación para el RoboJam All Stars el RoboJam All Stars es un torneo de campeones del RoboJam donde solo pueden acceder los equipos ...que han quedado en el podio en sus respectivas categorías en torneos nacionales de RoboJam. No puedes comprar la inscripción. Tienes que ganar en un torneo de RoboJam para poder acceder al RoboJam All Stars. Entonces, no te quedes por fuera. Quedan tres torneos clasificatorios Argentina, España y México para que puedas ganar tu lugar en RoboJam All Stars. Bueno chicos, muchísimas gracias a los participantes, lógicamente al tocayo, Eduardo Cruces a Toñito, Antonio Cortés el, el, el baby face de la robótica y lógicamente a Jorge por haber organizado este torneo. Jorge, ¿a qué horas tenemos la clausura para que los equipos estén pendientes y, y puedan ver todos los ganadores? Bueno, debido a lo que es el, los pocos participantes que han, han habido en esta categoría, eh, la teníamos programado la clausura para las 4 de la tarde, pero uh -huh. eh, es muy posible que lo adelantemos, así que es posible que dentro de unos pocos minutos también entremos directamente a la clausura para bueno. dar la información y pues que tengan los detalles de los ganadores, ¿No? En este momento van a ser las 11 de la mañana en Bolivia, entonces, más o menos, a más tardar a las once y media, más a más tarde a las once y media o 12 sí, sí. estaremos con la clausura pero la idea es que mira los ganadores se van a ultimar unos detalles para poder presentar todo eh, pero bueno, muchísimas gracias a los equipos participantes a todos ustedes que nos estuvieron acompañando y recuerden que esto fue RoboJam con Mr. Roboto Robótica para mentes inquietas, un saludo especial a J7Bots, y lógicamente a RoboJam eh, México, el cual tendrá su torneo octubre 2 y 3 recordemos Tocayo, ¿dónde pueden ir a la página? Página de Roboyan México Pueden ir a la dirección eh, roboyan.com.mx, ya está toda la información disponible para el torneo eh, también aquí dentro de esta misma página pueden hacer el registro entonces, pues totalmente toda la información, roboyam.com.mx, ahí todos los detalles para el próximo 2 y 3 de octubre, Roboyam México. Y recordemos a los que, eh, los países que son mexicanos tienen que participar en Roboyam México y otros países pueden participar. También tenemos Roboyam España en la página de roboyam.es. Para que se vayan, son categorías, tenemos categorías similares y otras categorías diferentes, para que vean qué va a haber en RoboJam España, se animen y participen. Chicos, no siendo más, un gran saludo y sigan siendo felices, Mr. Roboto les dice. Esa frase no es mía, me la estoy robando de otro comentarista, pero un saludo porque es verdad. <risa> Chao. Nos vemos. Nos vemos. Nos Felicidades. vemos. Buen día para todos.